La criatura de Manan El misterio puede nacer inesperadamente y al caer la noche lo desconocido surge como una bestia insaciable del miedo del hombre. Muchos relatos sobre misteriosos encuentros describen fantasmas, extraterrestres o criaturas desconocidas. Uno de los episodios más extraños del mundo de la criptozoología es el de la criatura de Manan, u hombre búho de Cornells. Un expediente secreto cuyos detalles nos ubicaría más cerca de la parazoología que de la propia criptozoología. Las siguientes historias son parte de los más extraños informes sobre criaturas aladas y se le adjudican a lo que se le llamó el hombre búho, que aunque parece muy similar a la leyenda del hombre polilla, no es lo mismo. Esto sucedió en Cornells, Inglaterra, entre los años de 1976 y 1978 en los alrededores de Manor. Fue visto por primera vez el 17 de abril de 1976 por una niña de 12 años llamada June Milling y su hermana Vicky de 9 años de edad, quienes relataron que aquella criatura volaba cerca de la torre de la iglesia. June realizaría un dibujo donde describiría a la criatura como un hombre con alas emplumadas, orejas puntiagudas, y un pico negro. Sus ojos eran rojizos brillantes y al término de sus piernas, afiladas garras. La historia de las niñas en un principio pasó por alto, ya que los pobladores le restaron credibilidad por ser de corta edad. Como un hecho meramente imaginativo hubiera terminado la historia contada por las niñas, pero muy pronto la criatura sería vista nuevamente causando gran inquietud en Cornwall. El 3 de julio la aparición del hombre búho nuevamente se hizo presente en la región y curiosamente de nuevo los testigos serían niñas. Sally Chapman y Barbara Perry de 14 años habían acampado en el bosque, actividad que solían hacer sin ningún contratiempo, pero aquella noche sería diferente. Alrededor de las 10 de la noche comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentirse observadas lo que las hizo darse cuenta que no estaban solas. Y al prestar más atención en su alrededor, se dieron cuenta que un sonido en particular parecía tratar de llamar su atención. Y de pronto, entre los pinos, vieron una extraña silueta. Sally describiría lo siguiente... Era como un gran búho con orejas puntiagudas, tan grande como un hombre. Sus ojos eran rojos y brillantes. Al principio pensé que se trataba de alguien que se había disfrazado para jugarnos una broma con la intención de asustarnos. Me eché a reír y mi amiga también, pero después se le en el aire y las dos gritamos. Cuando despegó, pudimos ver que sus pies eran como pinzas. Bárbara añadió. Es verdad, era horrible, con una cara fea como la de un búho, con orejas muy grandes y los ojos también muy grandes y rojos. Estaba cubierto de plumas grises y sus garras eran negras. Se elevó repentinamente y desapareció entre las copas de los árboles. El 4 de julio, un día después del avistamiento de Sally y Bárbara, otra jovencita de nombre Jane Greenwood, junto con su hermana, vieron al escurridizo hombre búho. En esta ocasión Jane escribiría una carta al periódico local. Fue el domingo por la mañana entre los árboles, cerca de Manan Church, sobre la playa rocosa. Estaba de pie entre los árboles como si se tratara de un hombre adulto, pero con los pies doblados hacia atrás como las de un ave. Nos vio y rápidamente saltó y se elevó entre los árboles. Mi hermano y yo lo vimos claramente antes de que se elevase. Tiene unos ojos rojos y oblicuos y una boca muy grande. Las plumas son de un gris plateado, así como su cuerpo y sus patas. Sus pies son como grandes pinzas negras de cangrejo. En aquel momento nos asustamos mucho, era todo muy extraño como en una película de terror. Después de alzarse la cosa durante largo tiempo, hubo ruidos y crujidos en el árbol. Más tarde, aquel mismo día, hablamos con varias personas en el campamento, quienes dijeron que habían visto al monstruo de Mordwar. ...cuando nadaban con sus escafandras y tubos de respiración en el río... ...más abajo de donde nosotras habíamos visto al hombre búho... ...lo vieron desde abajo del agua y dijeron que era enorme y tenía forma de lagarto. Esta criatura es un monstruo marino... ...al que también se había reportado en la zona de Fulmont Bay... ...una región que ya se había reconocido... ...por las extrañas experiencias que ahí se podían vivir. Después de estos avistamientos... El hombre búho no volvió a aparecer en los años siguientes, pero en junio de 1978, una joven de 16 años avistó a lo que ella describiría como un hombre diablo volando a través de los árboles, nuevamente cerca de la iglesia de Man. El 2 de agosto, niñas francesas se llevaron un susto al presenciar a la criatura, al cual describieron de gran tamaño, similar a un ave pero peluda, con una boca enorme y ojos rojos fuera un ave un monstruo o un críptido era claro que su hogar estaba cerca de esa región y que solo se trataba de un solo ejemplar que por las descripciones era terrible y monstruoso los reportes del llamado hombre búho de Cornells pueden tener explicaciones zoológicas o criptozoológicas pero hay versiones e hipótesis que le dan un sentido incluso extraterrestre similar a lo descrito en la película Cuarto Contacto del año 2009, en donde los testigos de encuentros con extrañas criaturas similares a vos terminaron siendo alienígenas que los habrían abducido, dejando traumas y extraños recuerdos. Otra similitud entre las descripciones de los testigos es que la criatura fue avistada cerca de la torre de la iglesia, por lo que algunos lo tomaron como un enigma religioso, atribuyendo su origen a a algo demoníaco. Esta idea cobraba fuerza también por la característica en común de los brillantes ojos rojos. Las investigaciones sobre esta bestia pararon con el paso del tiempo, pero no se sabe si actualmente la criatura haya aparecido nuevamente y como es costumbre ha sido difícil autentificar la existencia de los críptidos, ya que estos son tan escurridizos que ha sido imposible capturar a algún ejemplar. Estos fenómenos parecen querer evitar todos nuestros esfuerzos de investigación. Pero para los testigos, no hay ninguna duda de lo que presenciaron. Y saben que aquello fue real. El hombre búho de Cornels o la criatura de Manan es uno de los extraños enigmas de Inglaterra. Y una bestia diferente en la lista de criptozoología. Seguramente debe de haber más evidencias de este tipo de criaturas en otras partes del mundo, y mi misión es traerles la investigación de aquellos otros casos. Pero por el momento me despido, por favor déjenme un comentario si les gustó este video, suscríbanse al canal y compártanlo, ya que pronto les voy a traer mucha más información de otras criaturas criptozoológicas. Mi nombre es Castro, nos vemos en el siguiente video.